¿Escucho música? Porque ahora podemos escuchar música de todo tipo sin. con copyright, sin copyright, lo que se nos ocurra. Podemos escuchar lo que se nos ocurra en Radio Leche. Porque acabo de tener finalmente el voice meter. Sí, mi macho se puso las pieles y vino y me puso voice meter. La cuestión que instalando voice meter y viendo toda esa huevada, nos dimos cuenta de una cosa. Como sabrán, yo tengo un auricular. Dos auriculares. Tres auriculares. Cuatro auriculares. Cinco auriculares cinco auriculares, 6 auriculares, estos también son Jack y tengo los rosas que están en una en una bolsa que están allá. seis pares hermosos de auriculares, ¿no? los seis tienen algo en común. ninguno es compatible con el voice meter. 6 pares de auriculares, ninguno compatible con el puto voice meter. Así que yo dije, ya fue, no usa auriculares. Resulta que, nada, el hecho de salir con eh, eh, mi hermoso macho, se ve que él es ahora el responsable de todas mis calumnias desde que le de calió un slot y le dieron 12.000 duros. Y todo el mundo le dice, no, pero mirála, mirá el lugar de mierda donde vive tu germo. La silla de mierda que tiene. Él, con esa hermosa presión, tuvo una hermosa idea. Y su hermosa idea fue. regalarme tus auriculares. Maldición, tengo una maldición. Así que ahora tengo unos nuevos auriculares. Actualmente conservo 8 auriculares, completamente nuevos. Espero que este octavo sea la vencida. Explicaciones de uso dice A B C D E eh. ¿Sabes qué lo vergonzoso son? Que los clips. Voy a estar yo bailando en la nada. Es un solo. Es la guitarra del trolo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Me tengo brazos! ¡Me tengo brazos! ¡Me tengo brazos! ¡Me tengo brazos! ¡Me tengo brazos! La chica gamer Ah, ah! Chicos, si yo me tiro un pedo en stream Eh, no, un pedo no, un pedo se van a reír. ¿Porquería? ¿Porquería yo? ¿Porquería yo? Yo no soy porquería Yo soy un streamer de alta calidad Y yo cuando estoy bien puta Agarro y le digo ¿No querés venir? ¿Venir a mi cama? Y entonces le dije al negro Ah sí, si te mide poquito No te preocupes que yo la tengo más grande Haciéndome una manuela. Las pibitas. ¿Qué? Hay de cerdos como puede haber gente que disfrute meneando la nutria todo el día como <ríe> Yo no digo nada porque se repaje. Al igual de que a mí me ha pasado de, no sé, he entrado a streams de los pibes tipo de Bauti y está. ¡Chico! Ahora va a romperse todo Y lo veo después de entrar al en stream de Mr. Nacho y está no irónicamente es así. Singular, Sí. Eh, yo me llevo a mandar una cagada A mí me lo van a perdonar mucho menos que a cualquier streamer chabón Es una realidad Entonces, ponele, no sé Si yo agarro y de repente digo negro <risa> Y agarran y lo pone por todos lados Muy probablemente que a mí no me tomen para ninguna Por ningún sponsor, promoción, ni nada Por el estilo <risa> ¿Entendés? Y un chabón puede decir Gorda, puta, unas ganas de clavarte una paja Entre medio de la panza Pero <risa> A vos no le van a decir nada, ¿entendés? Todo esto es hipotético, ¿no? ¡Uy, tengo tres sushis! Chao. ¡Me refui. ¡Uy, los puedo escuchar! ¡Pará, ustedes no hablan! ¡Ahora! ¡Se viene un abuelo un nuevo stream. ¡Sasagueo! ¡Sasagueo! ¡Instituto racista! ¡Vamos a romper todas las murallas y comernos a todos los cinces de mierda! ¿No? No. ¡Bombardeo de Ecuador! ¡Maten a los uruguayos! ¡Los paraguayos no existen! Che, ¿quiere escuchar rock nacional <risa> ¡No! ¡Ah! Oh, ¡Me está saliendo un flequillo de rollinga ¡Ah! Oh, ¡Me estoy dejando de bañar! ¡Agua oh, locura! ¡Ay, no! El chabón debe estar recambiando? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué? ¡Dale, soltame! ¡La de tu madre! ¿Me estás jodiendo? No hay algo que puedo hacer. ¿Qué pasó? ¡Qué buen juego! ¡Me encantó! Bueno, hasta ahora dos juegos seguidos han sido una reverenda poronga. Me da mucho. Porque hay cosas que no puedes volver atrás. Eso me molesta mucho. ¡Ah! ¡Ah! La reputa que me parió. ¡Qué rica de ¡Qué rica <risa> Acaban de mandar, dice que tiene permaban y no sabe por qué A ver Queda el 8 de octubre Dos comentarios Ah, encima se cambia... Bobo. ¡Bobo! ¡Se cambió el nombre el sorete! Menos mal que existen los comentarios. Era un tipo que había mandado algo personal a otra persona. Y me lo mandaron. Y yo agarré y puse el comentario de que uh este topo puso tal cosa. Y tenía un nombre. Un nombre. Es más, porque le pedí a todos mis amigos que lo baneen. Mirá qué copada que soy yo, eh. Y agarré y me dice: tita, recién llego. Desenvolví tu canal y me di cuenta que me bañaron. ¡Oh, wow! hice nada. Te juro que no fui yo. Me podrían dar una explicación porque no está por ningún lado. Sorete de mierda, culo partido, pedazo demogólico, boludito de mierda, eh. Tarado mental, sucio del orto, culo sucio, garca, sorete, topo de mierda. Amigo, volvé a la tierra de donde briste. La palabra del día, ¿qué es esto? Carta, carta. Buena, qué velocidad. <ríe> Boludo. Ok, tiene L y tiene O. Pero es Argentina la palabra. Malevo, me estás jodiendo. Andarme a recagar, ¿qué es malevo? ¿Qué mierda, de mierda Culo partido, pedazo de mogónico? boludito de mierda. ¿Eh? Tarado Negro. vital? sucio del orto. Negro. Culo sucio, garca, sorete, Ni topo de mierda. Amigo, volvé a la tierra de donde viniste.